Bueno, estamos con el vicegobernador Gustavo Canteros en esta Feria Popular de Arte. Así es, bueno, un gusto que más allá del tiempo poder compartir esta tarde, de este domingo en esta convocatoria realmente muy buena, los vecinos igual vienen, están presentes, más allá de la lluvia, más allá del mal tiempo, pero bueno, eh, también los feriantes, muy contentos de poder compartir esta tarde, de poder hacerlo en el marco de la familia, la cita de niños, adolescentes, padres, que los traen para conocer esto, que se hacen corrientes, que la gente lo hace con sus manos, lo que le dicta el corazón, así que muy contentos de poder compartir esta tarde, de poder decirle que esto va a continuar, que forma parte del programa del Senado también Escultura y que lo hacemos con mucho gusto desde la Gobernación en este aporte para toda la ciudad de Corrientes. Bueno, estamos con Natalia Rodríguez en esta primera feria de arte popular de quienes están participando. Estamos aquí en la Feria Popular de Arte, emplazada en el Monumento de la Madre, al lado del puerto, eh, muy contentos y bendecidos por esta llovizna porque creo que esto es un gran inicio. Este, ...muy por el contrario de lo que los demás podrían pensar... ...esto es una bendición para el arte, para el artista... Eh, ...la cooperativa Jaguar Azul está con todo un colectivo... ...de, de artistas plásticos exponiendo... ...mostrando sus productos, también artesanos... ...está emplazada la, la, la radio... Eh, ...dentro de un ratito van a actuar el Coral Corrientes... ...la Filarmónica Estudiantil, el Ballet Juvenil... ...y otros artistas invitados, Ballet Invitados... ...blocos de tambores, también bandas de rock y una radio comunitaria que también es parte de esta cooperativa. Eh, creemos que este va a ser un gran inicio para estas que van a ser las ferias populares, que eh, ojalá podamos visitar también otros lugares de la ciudad. El gran apoyo que el vicegobernador Gustavo Canteros eh, constantemente hace desde el área, del Senado también es cultura y para todo el arte, en este caso el arte popular de Corrientes. Bueno, mi nombre es Eduardo Martín Landaida, eh, soy, me dedico a la lutería y al reciclado, eh, en esta ocasión traje mis instrumentos reciclados, eh, traje como una especie de cigar box, pero hecho con una dulce de batata, este es tipo como una especie de banjo lata, está hecho con una lata de membrillo y es tipo todo reciclado. Y esto es como mi primer prototipo de instrumento raro. Es como una guitarra hecha de una tapa de una. esto es una tapa de una cacerola. Atrás tiene una esto era una sartén. Esto es un era de un mástil de una guitarra. Y está ensamblado digamos al cuerpo de, de lata, digamos es prácticamente como una guitarra, digamos, de guitarra eléctrica. Hace un montón de tiempo que, que, digamos, yo y mis amigos, todos los amigos que estamos acá, como que necesitábamos un espacio, un lugar de expresión, como que todo el tema de la pandemia y todo eso como que nos afectó un montón, muchísimo. Y bueno, eh, se sobrevive como se puede. Yo desde mi punto eh, me dedico a la restauración y reparación de instrumentos, eh, arreglo guitarras y todo tipo de instrumentos de cuerdas.